muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo tutorial y hoy vamos a enfocarnos en google Assistant, las nuevas voces que están en español hay dos voces en español unas voces muy muy chulas muy bonitas y realmente valen la pena probar y... Vamos de una vez con el video para que puedan saber cómo hacer esto En inglés sí estaba disponible esa función con las voces en inglés Pero en español no se podía cambiar esa función Y creo que ha sido una, una innovación, una actualización muy buena en Google Assistant Y vamos de una vez Vamos a nuestro Google Assistant Vamos a nuestro perfil Luego que estamos en nuestro perfil, vamos a darle donde dice Assistant Voice, que son las voces nuevas que vamos a tener. Entonces, podemos ver dos. Le damos. Estas son las voces que puedes elegir para tu asistente de Google. Si te gusta mi voz actual y quieres que la mantenga, puedes para aquí. Entonces, pudieron escuchar. Vamos a ver en la bocina cómo se escucha. Nuestro asistente virtual, nuestra bocina de Google Home. Entonces, llamamos al asistente, ok Google, ¿qué día es hoy? Es sábado, 24 de abril de 2021. Ok Google, temperatura. En este momento hay una temperatura de 87 grados en San Pedro de Macorís. Debido a la humedad actual, la sensación térmica es de 95 grados. Entonces vamos a volver a poner la voz que se quedó eh, predeterminada, que es esta voz. Estas son las voces que puedes elegir para tu asistente de Google. Sí. Entonces vamos a volver de nuevo. Ok, Google. Temperatura. En estos momentos en San Pedro de Macorís la temperatura es de 87 grados debido a la humedad actual la sensación térmica es de 95 grados ustedes decidirán qué voces quieren elegir eh, para mí la segunda voz se escuchó más natural pero ambas eh, tienen su parte robótica pero están buenas las dos las dos voces me gustan y espero que ustedes la prueben y puedan eh, criticar y, y analizar cuál es la voz que más se adapta a su entorno. Es cuanto, hasta la próxima.